¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo Osiris Estefanelli ¡Hola Osiris Estefanelli! ¿Y cuántos años tienes? Tengo 27 ¿Casi? 20 No, mentira ¡Les mentí! <risas> Tengo 28, voy a cumplir 29 años. Oye Osiris, gracias por tu tiempo, tu energía, tu paciencia En esta mini entrevista Te voy a hacer unas preguntas que espero inspiren a muchas personas más La primera es ¿Cuándo fue el momento más feliz de tu vida? El momento más feliz de mi vida, creo que he tenido varios, con mi familia sobre todo, con mis padres. Creo que eso no es un momento feliz, creo que esos son todos los momentos de verlos felices a ellos y sanos. Y sí. otro momento feliz también sería cuando me casé. Ah, <risa> ah, sí, ¿Cuándo fue eso? eso? Fue hace varios meses en enero. Estoy muy reciente. ¿Y dónde fue? Fuimos a una isla en el Caribe. Fuimos a Aruba. Allí, allí fue. Fue bonito. Hermoso. Sí, fue muy, muy lindo. Qué Lindísimo, bendición. Índimo, Qué bendición. Índimo. La siguiente pregunta es... ¿Cuándo fue el momento más triste de tu vida? Oh, el más triste... Cuando perdí a mi abuela. Y también perdí a unas mascotas. Fue el más malo de todos. Siempre lo recuerdo, pero... Fue un momento súper, súper triste. Me imagino que lo de tu abuela, obviamente, muy duro porque estabas conectada con ella. Sí. Y, y de las mascotas, ¿qué era? Perrito, gatito, ¿qué era? Perritos eran todos. Tuvieron una enfermedad y se murieron todos casi al mismo tiempo. Por eso fue un poco... Un ¿Qué poco era? Dolor. Era una enfermedad llamada moquillo. No se podían mezclar, se mezclaron y todos empezaron a tener los mismos síntomas. Ahí fueron todo ¿Influyó? Sí, sí, fue eh, La siguiente pregunta Osiris Stefanelli es en este momento de tu vida ahora ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Mi mayor miedo? o oh, mi mayor miedo es no recuperar mi país ¿En qué manera? Por ejemplo En que Queremos, o por lo menos en, en mí, quiero otra vez volver a tener el mismo... la misma vida que tenía antes. Quería tener mi negocio, mi familia, feliz, primo... Creo que eso es, eso es algo que... Fui. Por ahora la última pregunta es, ¿cuál ha sido la persona que más te ha influenciado en lo que tú eres ahora en tu vida? Oh, efectivamente, mi madre y mi padre efectivamente, siempre desde niña trabajando, siempre aprendiendo, nunca descansando. Mi papá lo sabe. Siempre diciéndome, "Gánate las cosas por ti misma y sal." Vamos. Y mi mamá también, "Muévete." Pero me cansan también en la casa, por favor. No descanso ni en mi casa. Los Ahora papá, Ahora, por ejemplo, antes de ya terminar la entrevista, ¿hay alguna historia que quisieras compartir con la gente? ¿Alguna historia que a ti te parezca importante o algo que decir importante? Sí, bueno, puedo, puedo contar muchas, puedo contar muchas, pero creo que la más reciente historia que puedo contar es, y para darle ánimo también a muchas personas, es que mientras más obstáculos tengan en la vida, creo que más emocionante va a ser porque bastantes obstáculos he tenido y sobre todo para hacer muchas cosas me han puesto muchas trabas y he saltado todas y he ganado hasta ahora creo sí, bueno. que hasta ahora y, me y va a seguir así y voy a seguir claro por supuesto ¿cuáles son tus planes para este año? para este año creo que me toca seguir trabajando me toca seguir viajando por supuesto y ver a mi familia también, un buen plan <risa> Por ahora Hasta ahorita, ver a mi esposo, ver a mi madre, a mi padre Esos son mis planes por ahora Hasta finales de año que pueda volver a salir O pueda volver a hacer algo Pero todavía no es un plan muy seguro Porque todo puede cambiar trabajo planes, cosas nuevas Todo es bueno. previsto Bueno pues Osiris, muchísimas gracias por tu tiempo <risa> Full bendiciones y mucho amor Gracias a ti